del pescado más vendido en la provincia ¿sí? es la merluza, tanto el filé de merluza ya, ya fileteado, como la pieza, ¿sí? la pieza, la pieza en su totalidad. Entonces, si vamos a comprar una pieza de pescado, ¿sí? hay que ver que eh, esté en buen estado, hay que mirarle los ojos al pescado, que no estén protuidos, que no estén rojos, protuidos quiere decir que no estén hundidos, ¿no? Eh, y, eh, y a, a, al contrario que que sean eh, eh, que estén exoftálmicos, es decir, que, que haya una, una, eh, el ojo sea vivaz, que no esté de color rojizo que las escamas que tiene el pescado es muy difícil de sacarlas a, eh, con la mano en este caso cuando el pescado está en mal estado, que ha perdido la cadena de frío eh, estas escamas se sacan eh, con, prácticamente con la mano cuando se pasa a través de, del lomo del pescado. Y bueno, y por supuesto, todos sabemos que el pescado tiene un, un, un olor muy su no eh, pero cuando ya se eh, pierde la cadena de frío, cuando ya está en mal estado... Este, este olor ya es, es distinto, ¿sí? a mediados del mes de este mes hasta que el día domingo que termina eh, la, la campaña de Semana Santa en el control de la prevención de enfermedades, eh, controlamos, sí controlamos no solamente acá en, en el égido de la, de, de la, del, del, de del Gran San Juan, sino también en el interior de la, de la provincia, por eso están adiestrados los agentes sanitarios que tenemos en toda la provincia para que allí también se haga el control de estos alimentos, por lo que decía recién. ¿Por qué? Porque eh, acá nosotros tenemos distribuidores mayoristas de pescado que son los que distribuyen distribuyen hacia eh, los de, eh, a los vendedores ocasionales. Por ejemplo, ejemplifico, a Hachal van tres camiones con pescado de distintos eh, proveedores de acá, entonces allá están distribuidos en... en, en eh, los agentes sanitarios ya los conocen, entonces van y controlan. ¿Qué es lo que controlan? Controlan la temperatura del pescado, controlan el pH del, del pescado. Cambiamos de tema y tiene que ver con la situación del dólar en la Argentina. Uf, ayer pegó un salto.